es carnaval y todo el mundo se divierte entonces apareció superman y nos hizo una super foto y entonces como solemos hacer en todas las fiestas subimos la foto a una red social un tiempo después Mientras caminábamos por el parque Ocurrió lo siguiente ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿O oh, no No puede ser No No Nadie quería que esa foto se volviera pública